Hola, mi nombre es Grisela García de Buenos Aires, Argentina y les voy a leer un poema que se llama Tus Amigas Lo primero que pensé cuando la vi fue esta mujer sin un hombre al lado se desmorona Lo que nunca pensé es que en su caída fuera a arrastrarnos a todas Te tendió una trampa histérica No sos la primera ni la única a la que le pasa una cosa así Si entregás a un macho en bandeja o sos muy generosa o estás muy loca. Somos nosotras, tus amigas, te lo decimos porque te queremos. Cualquiera hubiera visto que se trataba de un presente griego. Pero vos entraste como un caballo, nunca le hiciste caso a nadie. Por lo menos no vas a poder decir que no te lo advertimos. No vas a decir que no fuimos tu paño de lágrimas. Somos nosotras, tus amigas, te lo decimos porque te queremos. En tus cumpleaños pedías que no te hiciéramos regalos. Tenías demasiadas cosas, decías. ¿Tanto te costaba recibir? Hacías mucho esfuerzo por lucir como una diva, pero nosotras sabíamos que no podías estar tan bien. Tu amigo dijo, si no fuera gay me casaría con vos. Nadie en su sano juicio, querida. Lo tuyo siempre fueron los putos y las locas. Somos nosotras, tus amigas, te lo decimos porque te queremos. En las tribus existía un nombre para las que, como vos, atendían a los varones durante nuestro puerperio. Dios, y si algunos hasta estaban con vos mientras nosotras paríamos, no podían esperar un segundo los muy cerdos. Te cedimos lo más preciado, nuestros machos proveedores, peregrinaban para verte. El mensaje del lunes a las nueve era siempre para vos». La idea era que volvieran más livianos, aptos para soportar largas horas de desbordes, para relevarnos en la crianza, pero que te vieran ejerció otro efecto. Notaron que había una vida mejor. No los querías cambiar, no les reclamabas nada, te bastabas a vos misma. Debiste mostrarte odiosa, hasta cruel, llegado el momento, pero fallaste. No cumpliste tu parte del trato. Somos nosotras, tus amigas, te lo decimos porque te queremos... Ahora vas a ver lo que es estar realmente mal.